Amigos de Radio Switch, transmitiendo completamente en vivo, desde Café de Sardís, restaurante emblemático en Puerto Vallarta, icónico realmente. Y en esta ocasión, además de estar celebrando su 30 aniversario de estar de manteles largos, pues está también celebrando, promoviendo la cultura, promoviendo el arte. Estamos con Antonio Coñantes, ¿cómo está? Todo bien, aquí, este, haciendo la inauguración de la torre, este pues espero que todos la disfruten, es un regalo que hacemos eh, Café de Artistas por su 30 aniversario y este, pues yo como artista y es gratis y todos pueden pasar a, a visitarla cuando quieran ¿no? ¿Qué es lo que has realizado? Bueno aquí o se aprecia un poquito a mi espalda eh, lo que viene siendo un poquito del colorido de tu trabajo Ah bueno sí, a veces este, esta esquina en específico siempre me ha gustado porque durante muchos años siempre era muy blanca. Era la, la parte principal, muy tradicional, con, con las tejas rojas y las paredes blancas. Entonces, este, quise hacer algo que, que a la gente la animara a través del color. Y esto junto con un retrato que hago de, de, de diversas divas que uní, como a divas de la, de la época del cine mexicano, como... Dolores del Río, María Félix, este, ¿quién más? Hay varias, o sea, eh, en mi familia eran muy fans okay. de, de, de toda la cuestión de las La Aparte estás súper joven tú. Sí, pero pues también mis tías, mis, mis tías se dedican un poco también a la actuación y entonces este, todo lo que tiene que ver con, con, con, la, con la época de oro del cine mexicano fui muy influido, ¿no? Okay. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en las paredes, ahora sí que deleitando la pupila de los comensales Y impregnando, verdad, lo que es el, el arte en las paredes de Cafés de Sartis. ¿Aquí, en Vallarta? En Café de Sartis específicamente Ah, ok, aquí comencé hace 10 días Ajá, hace 10 días has pintado, ¿Qué que has, ya has ido, ahora sí que llenando de colorido bueno, este, voy a hacer esta pieza y también voy a hacer un segundo mural en la parte de atrás, en la otra calle, y este, que yo creo todavía me voy a tardar como una semana en acabar. ¿Cuál podrías decir qué es ahorita la situación del arte urbano? ¿Cómo está? Es más, puede que la pandemia les ha inspirado para desarrollarse, para soltarse. Claro, no, pues actualmente el arte urbano, el graffiti, el muralismo, todas las líneas distintas están en auge. Eh, en los últimos 10 años he visto más crecimiento en el arte urbano mexicano que en, no sé, en los últimos 30, o sea, estamos, estamos en, un, en una explosión de arte en las calles que incluye a sus distintas ramas, pueden ser desde el Madonari, pueden ser desde el graffiti, pueden ser hacia ya más hacia el diseño, arte urbano, muralismo, pero pues hemos tenido muy buena recepción en digamos en, después del año 2000. Eh, el comenzar a hacer obras de arte en las calles. Aparte, algo que se me hace muy interesante, amigos, es esta fusión. Pues Café de los Artistas es un, un restaurante elegante, es un restaurante pues de, de, de prestigio, de, de renombre, y me encanta el que se está fusionando con, con artistas que a lo mejor anteriormente veíamos como arte urbano, lo veíamos como el típico grafitero y gente que a lo mejor, lo, pues eso lo estimaban, ¿no? Y poco a poco han venido ganando como ese reconocimiento. Claro, no, al contrario, fíjate bien, el graffiti actualmente yo he visto un una alza en la calidad de artistas impresionante, este... Eh, lo que viene siendo el graffiti y el modernari han venido a, a dar una nueva fuerza y, y hay artistas que actualmente hacen las dos cosas, ¿no? Y eso ha venido a... ¿Cómo, cómo lo vemos? Yo creo que ahorita tenemos, tenemos una época de oro en donde tenemos muchos jóvenes muy bien preparados que están rompiendo... Le llamamos romper rompes la, la estructura, ¿por qué? Porque están llegando a formas donde antes no se veía, ¿no? O sea... Casi te rí. <ríe> okay. No te vayas. Vente, vente, vente. vente, vente, vente, vente. Dios no. No, no. Y aquí regresando con Thierry, <ríe> le voy a entrevistar a Tony okay. L., el... Estamos haciendo con Tierry aquí una reunión. Oye, una transmisión de impacto. Déjenme pongo acá en medio. Y bueno, nada más continuando. Una transmisión de impacto, como pueden ver. Pero es es el vivo. show es en vivo, un, es un en vivo en impacto. Pero ¿saben que Esta de transmisión la vamos a retransmitir el Jueves de Cultura para que la gente que nos está viendo, bueno, pues se, se conecte. Y algo que me encanta, Tierry ya estábamos platicando. Lo padre que es de que se fusionen por un... Un lado el, el arte urbano, el arte, ah, ya no sé, con, bueno, el arte urbano y que se fusiona también. Ay, es que esto es muy alto, Thierry. Vamos a buscar a Thierry. Ahí está, Thierry. Ahí estamos, a ver si... ¿no? No, sí, estoy chiquita, pero todavía alcanzamos. Oye, ¿cómo, ¿cómo es que me encanta la idea de que fusionan un arti eh, un restaurante de prestigio, de renombre, con toda la historia que tiene Café de Sartis, y que se fusiona con Arte Urbano, que comentábamos con Antonio, pues por muchos años se ha subestimado, ¿no? El grafitero, decíamos antes, ¿no? Y que hoy por hoy afortunadamente se reconoce el talento. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo, cómo se dio esto? No, para, para mí el arte es parte desde, desde, yo creo que casi desde que nací, el tema del. del para mí el, arte, el, el tema del arte es muy, muy, muy, muy, muy importante. El restaurante se llama Café de los Artistas, no, no por los artistas de Televisa que, que van a venir o los artistas de cine. Nada que ver, o sea, se llama, se llama Café de Artis por la forma artística de ver la vida. Claro, la gente no, no piensa eso, creen que es el café donde van los artistas. Pues el, eh, para mí es la forma artística de ver la vida conectado con el amor y conectado con la cocina. Entonces, okay, una lobita para, para que ruja, para que ruja. ¡Salud! <risa> Sin anuncio. ¡Salud! <risa> <risa> para que ruja. <risa> y eh, entonces to, todo lo que... Para mí, desde arreglar una mesa, arreglar mi recámara, arreglar la casa, arreglar el restaurante, siempre, siempre que tenga un tema artístico, más que el diseño interior, artístico, aunque de repente me gusta también todo lo que es diseño, y, pero siempre yo veo las cosas de una forma artística. Entonces, proyectos como este, conocí a Antonio hace, hace más de 10 años cuando se hizo la primera intervención de La Torre para los 20 años de cafés de Artist, bueno, era, era así como que wow Y el, La Torre se va a volver un lienzo y luego una idea era de cada año se, se vuelve a hacer un nuevo proyecto, inclusive con artistas diferentes y pues, nos encantó tanto el proyecto que se quedó varios años y, no, y de repente ya lo pintamos blanco como para... para neutralizar y, y ahora estoy tan emocionado no sabía cuándo volver a hacer un proyecto en la torre si esperarme unos años más y ya para los 30 años tenemos un proyecto de remodelación del restaurante todo alrededor del jardín ¿no? que no se pudo hacer y uh, lo dejamos ahí en un cajón para cuando, cuando la economía pueda dejarnos de hacerlo, será más adelante y estaba dentro del proyecto Cafés de Artis reinterpretar la torre otra vez pero de repente pues entramos en contacto otra vez y, uh, y, no, y de, de ver esto, te lo juro que es una emoción, te hace, te hace vivir. ¿no? A mí el, y lo, lo que ha hecho se me hace increíble. Puede haber cosas que no te gusten, ¿no? pero yo estoy feliz porque está, de, como se dice en francés, está chingón. Okay. Exacto, en francés, Thierry, ¿cuál fue como tu petición? ¿Qué fue lo que le dijiste a Antonio? Antonio, cumplimos 30 años de, de, de estar en blanco, me encantaría que las paredes proyectaran. Nada. Lo dejaste a su, a su libertad, qué padre, ¿no? Sí, hay que ser. A es como si vas a un lugar... Oye, ¿cómo quiere que le haga su platillo, ¿No? el, el, el chef? Eh, si hay algo que no me gusta o que no puedo comer, pues le digo. Pero si no, pues carta libre. ¿Qué, ¿Qué no te gusta? Pues nada, alérgico, nada de nada. Pues venga de ahí, ¿no? No, no, no, no me gusta. No me gusta, Ah, mira, en una revista vi... Eh, entonces ya eso ya es, es, es copia, es, sería nada más como di, ya, diseño estético. Eso no me gusta, no me gusta. Yo conozco a Antonio y, y, y, y ya, y si no lo conociera, y me inspira confianza, mis, tú sientes, ¿no? Tú sientes. Y dios ¿sabes qué? Aviéntate. Claro que hizo unos, unos diseños antes y estaba entre unos dos o tres temas, pero él, él cuando me presentó este tema, a mí se me, me fui como avispa sobre este tema. Me quería decir que no manches pero ya tenía varias ideas de varias interpretaciones de la Torre de bien padres, ¿no? ¿eh? Pero esta sí como que para mí esa para mí eso esa fue la, la extraordinaria, ¿eh? Amigos, pues les podríamos platicar, mostrar fotos, imágenes, vi videos, pero yo creo que lo más importante es, sin importar cuándo estén viendo esta transmisión, si es en este en vivo o dentro de nuestro segmento de cultura, que vengan exactamente, Café de Sartiz, 30 años, 30 años, o sea, 30 años. 30 años, se dice, se dice tres, tan rápido, pero yo lo sé, pero es que es toda una historia, es una vida, probablemente muchos de los chicos que nos estén viendo ni habían nacido, entonces probablemente la mayoría conocemos el nombre, conocemos el lugar, pero... Seguro también hay gente que aún no ha venido a conocer los platillos, el interior, la decoración. Entonces vale la pena venir y celebrar con Café de Sartís, que seguramente va a tener eh, platillos, menú especial, este, sorpresas para la gente de Puerto Vallarta, que yo sé que la quieres hay, hay, mucho. Hay todo un programa de los 30 años que empezó en febrero y que acaba en diciembre de este año. Bueno, un, un proyecto grande es justamente en la parte artística el proyecto de Antonio. Y los, to, todo lo que hay cada mes, de, de festivales, de cerveza, de vinos, de cocina, de chefs, chefs invitados de todo el país, de los, de los muy picudos, interesantes. También vamos a traer a nuevas, nuevos talentos, chefs que a lo mejor tienen 22, 24 años que están empezando, pero con un talento que estos cuates en 20 años van a ser de los mejores chefs del mundo y ahora ya se están detectando talentos así a ellos los queremos, estamos planeando invitarlos y con un amigo no, no es como curar los curadores en el arte, pero casi casi es porque los van buscando y los detectan y esos hay que apoyarlos porque los que tienen un talento así cañón, no todos y los que sí, hay que, no tienen los medios no tienen quien los guíe no tienen, necesitan ¿no? Y, y nosotros pues queremos ayudar, es muy, mucho lo que, lo que tú haces con tus, con tus alumnos, lo, nosotros hacemos también nos, nuestra parte en este sentido, pero para ver el programa de todo lo que sucede este año, entran en el www café y, y donde dice 30 aniversario, ahí hacen clic, y aparece un programa mes a mes. Perfecto, muchísimas gracias Antonio eh, Collantes, muchísimas gracias. Bueno, pues este, todos invitados para que vengan, disfruten el aniversario del café, este, yo agradezco a Tierry toda la ayuda y este y ojalá que siga creciendo mucho el arte en las calles. Somos muchos, pero este confíen en nosotros, le estamos echando muchas ganas. Y pueden embellecer hermosísimo Vallarta. Tierry, muchísimas gracias. Ya te platico que estaba haciendo la otra calle, ¿verdad? La otra, la otra, digo, la, la, la otra parte del restaurante, en la otra cuadra. Vamos a hacer todo un recorrido próximamente. Muchísimas Radio gracias. Switch. Salud. Aunque sueña salud. Gracias. Gracias. Muchas gracias por todo.